Estudiar, y llamé a la estación que me informaron que corazón se para el punto de viajar a casa ciudad resolver nada importante, más de un año Y seguimos sin un tren. En el bus que nos han puesto no hay retraste, que el alto mi marido necesito ir en el tren. Al compadre Chacachá, el Chacachá del tren, que fastidios viajar cuando no tenemos tren. Al compadre Chacachá, el Chacachá del tren, no podemos viajar. No Puyo. Oh, El tren es fundamental. Falles, sí. Más regionales. Menos sabes. Más regionales. Sí. Menos sabes. Más regionales. Sí. Menos sabes. Más regionales. de de <tose> urbullo, revilla, revela, no su urbullo, revilla, revela, no reina revilla, revela, no su revela, revela, no revela, revela, revela, Queremos más tres queremos más frecuencias Sin incidencia, queremos más frecuencia, sin queremos más frecuencia, sin incidencia, queremos más frecuencia, sin incidencia, queremos frecuencia, sin incidencia. Me no sabes. Me no sabes. Me no sabes. sabes. Hasta que disfrutar y llamé a la estación que me informaran. tu horario contaba para el fin poder viajar al sur de muy temprano me encontraba en la estación de San Mar cuando me di cuenta de que no he regresé que me la ropa con queso y que no puedo volver al compadre chacacha el de chacacha de, Chacachá de tres ido a mi amor cuando no tenemos tres al compadre chacacha del chacacha de, Chacachá de tres quien pueda resolver nada importante más de un año y seguimos sin el tren en el bus que nos han puesto no hay retrete y además yo me mareo necesito ir en el tren Al compás de chacachá el chacachá del tren Qué fastidio es viajar cuando no tenemos tren Al compás del chacachá el chacachá del tren no podemos viajar hasta cada ¿Al culpa la pandemia del abuso? Porque pasos es que seguimos sin el tren. La alerta sanitaria levantado, pero lo que sí está claro es que no aparece el tren. ¿Al del el chachacha? El chachacha del tren. y volvieses viajar, cuando no tenemos tren? ¿Al culpa el chacachá, El chacachá del tren. No podemos viajar. Esta disculpas! sin cachacha! ¡Es cachacha! que de ¡Es ¡No tenemos de chacacha, chacacha Erika, Erika, por favor. Erika. Que te están llamando. Que nos espera el Urcuyu, Remilla, más compromiso y menos de puntillas. Urcuyu, Remilla, más compromiso y menos de puntillas.